Hey, hola chicos y chicas, sean bienvenidos a este nuevo video de Minecraft Java Edition. Bueno, ¿para qué hacer así? Si puedo hacer así con mi nuevo mouse. Y les quería decir, miren esto. Y le estoy presionando un clic. Este mouse está increíble. Me acabo de comprar este mouse hace poco, ayer. Hice, y para que otros videos anteriores, sabrán que estoy jugando este servidor que se llama En que está ahí, creo que tanto para Java. Como para Bedrock, vamos, muerto, muerto, vamos, primero muerto el día Y hay muchas personas de Java y de Bedrock, o sea que pueden hacer unos truquitos y todo eso Y a mí no me gustan Pero como si sí, tienen muchas ven mucha ventas a los de Bedrock, bueno al igual que un poco los de Java Porque yo puedo, digamos, ahorita les enseño Si te caes por error, ah wey si me caigo aquí por error, clic derecho y vuelvo. O sea, miren, vuelvo a donde. Finalmente. Y otros que se preguntarán por qué estoy ahora en carbón otra vez. ¿Qué pasó? Fue que un poquito triste la noticia, pero Me quería cambiar el nombre. Y se me fue todito. Y ya no tengo nada. O sea, no tengo los rangos, no tengo el kit. ¡Ah, bueno! Uy uy, esta tiene mi team. Tiene la team, tiene la team. Uy, Dios mío, no me había hecho, Tim Este video Creo que, no creo que dure mucho Un ratito nomás, eh No, otro muerto ¡Ay! Uy! ¡A mí no me tumbas! ¡Ah, wey! Nah, no, no, olvidó Ya Vamos a activar DPI Uy, uy, no, no, se me fue el DPI ¡Se me fue el DPI! ¡Ah! Yeah. Ah no, lo tenía activado el DPI. Ay, no, ya lo activé otra vez. Que son No No, se verdad. Esperen, que ahora mismo me desactivo el PVP. Ay, wey. Miren este DPI en 18.000, wey. Tan 18.000 o lo... 28.000, creo. Y se preguntan cómo hago para eso tantas veces. Para darte santa, ¡Ah! solo con un botón que se llama doble clic, que yo lo puedo dejar pisado. Y miren lo que hace: o sea, yo solo estoy pisando un clic, como de, mira, así lo haría normalmente yo, pero con esto, solo piso un clic. Bueno, y si quieres jugar, este servidor es muy bueno, pero obviamente es para premium, no premium, Java y Bedrock. Güey, tiene variedad este servidor eh vamos uy uy no se me fue vale vale vale va va dum va dum va va va nada mejor no la digo porque después no quiero quedarme sin video no pero hijo le voy a matar al full diamond uy no no no tiene empuje ni nada uy Solo tiene Wey. No, esos mensajes así me hartan, wey. Me a todo en la PC. Y que jueguen selvo, wey. Wey, me mandaron a la... Solo mandan a la... Wey, me caigo aquí. Es re difícil subir. ¿Eh? No, wey. Tienen 25 millones de espadas y arcos, wey. Los faltaríamos. ¿Cuánto tiempo llevarán? Y para los que se preguntan si he gastado en algo, sí, sí. Sí, gasté una vez en nivel 16. Para encantarme, nivel 16. Thank you. Te vas a la gran. Ah, no. Presione mal el botón. Wey. Me no, voy, me no, voy. ¿Vuelvo? Wey, últimamente siento que se corre menos en el Java y no lo he actualizado a ah, bueno aunque tal mi acumulador si sí, la actualización pero siento que se corre real no pero pero no de correr de internet y eso no te digo correr corriendo en minecraft así como lo estoy haciendo ahora ¿no? no como lo estoy haciendo ayer wey vamos este funda purito está purito está purito está purito no nah, pero tienen del uy casi me llevan a la otra isla uy no tengo una atrás tengo un otra ahorita tengo un shader para... para minecraft uy ey wey wey ahora vamos a proteger a este banquito. ¡Wey! ¡Vamos a la pega! ¡Ah! ah, bueno, ay, no, me dio el full diamond a mi wey, vale verga. Vale Virgo, wey, vale Virgo. ¿Qué pedo? Mira, sería tumbarlo a este full diamond. No, wey, no me va a matar, me va a matar, me va a matar, sí. Si lo dejo, me mata, wey. ¿Por qué no matar a alguien? ¡No! Tengo que matar a Diana para llevarme sin morillas Sorry, Diana Era mi amiga, güey ¿Quién es mi amiga? No, no creo que pueda completar esta misión Está muy cruel ¿Cómo matar a alguien? ¡Mierda! ¡Y otra vez envían esos mensajes de mierda! Güey Tienen harto de esos mensajes ¿Será que Diana está fácil? Creo que estaba por acá. Ay, no, güey. Vamos Güey, el tipo quedó como güey, me mamé. O, se... o... quién fumó marihuana. Ahí bien. Al. uy. Güey, que si me das un golpe cada medio segundo No puedo pasar No, llego, ¿qué pedo? No, güey, no llego Solo les digo que este server está bueno para jugar con amigos Vamos, güey, me lo mame Me lo mame con el doble clic ¿Funciona el doble clic para acá? No sé. Bueno. Tenemos activado nosotros el doble clic pero... Vamos. No veo ningún full diamond por acá, lo que es muy raro. Que gente así sí me viene. O sea, que... Es... Wey, no. Para diamond. Como yo tengo el kit principiante nomás. Estaba difícil ese. No güey, No juego que esas dianas Wey. ¿Le hicieron? Well. Duritos. ¿Qué tengo en mi cofre? No, aquí se ve oh, que estoy pobre. Bueno, pronto tal vez podré tener algo bonito. Vamos, cayó, cayó, cayó Cayó, buh, me dio cuatro moras Ese tipo estaba morudo Güey, ese sí que sabe aplicar Chief. Sabe jugar ¿Me tiro? No, güey Para otro video y. Intentaré obviamente fuera de cámaras Conseguir 100 horas para tener por fin el kit esa siena Ah no, es Juan este tipo, Juan, este tal Juan ¡Este tan Juan! Pero creo que el hacha no lo he hecha de diamante A ver, ¿está el hacha de diamante o no? ¡No hay hecha de diamante! ¿Cómo carajo la O sea, así es muy difícil aquí intentar obtener palos nomás, ¿no? Wey a no ser que sea dueño del server no puede ser lo que sea no uy. Bada badum badum badum badum badero mi mamá y mi papá que uy por favor que me voz aquí a, vamos a La que se cayó Hijo de puta, ahora sí vení. No, no me, no me jodas usted, bro. No me jodas usted. Wey, me mata el mago. Los full diamond ya se hicieron aquí. Vamos. Gracias, bro. Te lo agradezco infinitamente. wey Esa paga cu afilado cuánto tiene. Bueno, no, para cuánto sea No puedo creer ese chico ratonazo. ¿Cómo oh. no, se si entra por acá? Intenta botar algo, ¿O qué pedo. O para entrar tenés que ser el administrador del server, ¿no? Uy, no, voy. Vamos. Pack you. Vamos, ese cayó. Calle, cae, cae, cae. Güey, hasta en este video podemos conseguir las 100 morillas. No, güey, que este mando, este mouse es muy bueno. Lo mejor es que. XX nocturno, xx nocturno, ahí está mi la Diana, wey. ¡Buy! Uy, a ver, creo que está el admin del server y está regalando moras. Bueno, ahora mismo. Ahora vamos a ver... ¿Para qué escribir? Daré 100k a cambio de M... Vamos a ver, pero si me llegan las 500 morillas, tal vez está de buena el gobernador. Jaja, Fayu. Fayu. ¡Qué Uy no, voy, no, güey. Voy. ¡Uy! Me salve. No sé de qué me salve. Vamos a comprarnos una canita, por si. Sí? Ay, no, güey. Ay, no, güey. Ay, no, güey. Esto está feo, un corazón y medio. Acabo de desperdiciar tres moras. Ya vieron como en medio minuto y segundo. <risa> Desperdicié tres moras, güey. Se imagino que en una hora, sí. Si, si me comprara cada vez una caña. Hijo de perra, a mí no me matas. gustando sin Locos de la cabeza. Bueno, como yo Como este fue el que me empujó. Creo. Creo que fue. Vamos. No falta mucho para subir a cinturón aún. No voy, no voy. ¡Sí, güey! Suicida falso. Al piso. No, un corazón me dejaron. Ay, te ha matado, tío. Ay, me toca este idioma este de nieve. No hay muchos diamonds, aunque haya uno. Bueno, ¿y aquí? En el turno te vas al caja. Me lo maté. ¿Me lo maté en el turno? Uy, o no. No sé, sí, creo que no, creo que no, güey. miércoles yo, yo sé harto quejándome porque me regalaron un kit de caca que al parecer había sido el mejor kit del mundo para mí. Creo que el kit no. Te apuesto que los cofres de estos Full Diamond están llenos de noche. Llenos de noche. ¿Qué? Imagínate en este server. Yo no sé qué haría. Este server es muy bueno. Yo lo baneo, güey. ¿eh? Porque hay páginas de baneo. Aquí. Aquí en el tipo Full Diamond. Pelea full diamond <risa> mierda. Otra vez mandan esas putas palas, wey. Teo esteo, eh, wey. Eh, hacker de mierda. Aparece, no, dónde no, es, nica puta. Y me matan los full diamond, wey. Me ha costado en 10.000. Y en el turno te vas al carajo, eh. Ahora sí. Tengo DPI. Nuestra, no, ahorita está el DPI ajustado en 2.500, más o menos. Wey. A mí me pegaron. Wey, suerte del que se ha matado a un full dynamo, ok. Ok, ya se me de miércoles. La más suerte. Vamos, la más suerte, te vas al carajo. Sí. Pero, ¿cuántas, ¿Cuántas moras te darán por matar a un full diamond? Es mi pregunta, siempre ha sido. Por eso intento siempre matar uno. Para ver cuántas me dan. O sea, nunca, nunca puedo. Es imposible para mí. No sé. wey, espera. Yo no di clic derecho. En ningún momento di clic derecho. Ahora ha sido un poco. A ver, no, hoy me cansé de jugar Creo que hasta aquí ya va a llegar el video, wey, porque estoy... ...cansado, vamos, vemos a uno Bueno... Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy, perdón si es un poco corto, pero... Me cansé, nos vemos en otro video, bye.